En este video les quiero mostrar cómo utilizar un contenido que algún compañero, algún colega nos haya enviado utilizando la opción enviar a de Canvas. El contenido que nuestro colega nos haya compartido va a estar en nuestro perfil. Entonces le vamos a dar y por ejemplo aquí me aparece que yo tengo dos contenidos que me acaban de compartir le voy a dar clic ahí y aquí está la opción que dice contenido compartido y ahí me aparece que hay dos contenidos que alguien me ha enviado le voy a dar clic ahí y voy a poder ver que en este caso yo mismo pero bueno bien vendría ahí el nombre de la persona que nos compartió el contenido viene el título del contenido y cuando no lo han enviado de ahí podemos dar clic en los tres puntitos para ver las diferentes acciones que se pueden realizar. Puedo hacer una vista previa del contenido o lo puedo importar o lo puedo eliminar de mi lista. En este caso lo voy a importar y me pregunta a qué curso es a donde yo quiero enviar ese contenido. Comienzo a escribir las primeras letras y busco el curso a donde lo quiero mandar. En este caso quiero mandarlo aquí. Y me pide elegir el módulo a donde lo quiero mandar. Eh, y elijo el módulo donde quiero que aparezca. Voy a elegir este. Y en la parte superior. Y simple y sencillamente doy clic en importar. Y listo. Con eso ya aparecerá justo ahí donde yo elegí. Si yo no elijo un módulo a donde se importe. Este contenido va a aparecer de acuerdo al tipo de contenido que sea, si es una página en páginas, eh, los exámenes en la sección de exámenes o quizzes y las tareas en el apartado de tareas. Espero que este tip les sea muy muy útil para utilizar contenido compartido.